A continuación, conozcamos dos nuevas publicaciones académicas de nuestra universidad. ¿Qué tal, amigos de Multiverso VAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta, presentando ahora un, un gran libro del profesor Juan Martel Muñoz de la Unidad Académica de Psicología. El libro en cuestión es, se llama Aculturación, Tiempo Libre, Estilos de Vida y Bienestar Psicosocial, que lo tenemos en formato electrónico. Este, estamos aquí con el doctor Martel, gracias por acompañarnos doctor. ¿Qué tal, este, ¿Podría decirles a nuestro público lo, este, los, el contenido y los pormenores de, de su obra? Uh, así en términos generales es un libro que emana de mi investigación de, de doctorado, soy doctor en Filosofía con orientación políticas sociales por la Autónoma de Nuevo León. Es una investigación que realicé con migrantes mexicanos en, en Estados Unidos. La primera idea era hacerlo exclusivamente con zacatecanos, pero bueno, lo, lo extendimos a, a, a, a, a mexicanos en general y hay dos o tres personas que, eh, dentro de la muestra, que eran centroamericanos pero que habían formado familia con, con, con mexicanos, ¿no? Eh, en general también es, un, es una intención que tenemos algunos docentes acá en la Escuela de Psicología de llevar a la psicología hacia la psicología positiva, ¿no? ya no preocuparnos tanto por los aspectos negativos, perversos, dañinos de, del ser humano, sino eh, hacer una contribución más hacia la psicología positiva. ¿no? Eh, el libro versa sobre aspectos de, de la vida cotidiana como es eh, el tiempo libre, en que usamos el tiempo libre la, la última encuesta que fue dirigida exclusivamente a, a mujeres en nuestro país la, la ENUD este, muestra que la mujer zacatecana es la, mujer, es la persona mexicana que menos tiempo libre tiene a nivel nacional ¿no? y, y eso tiene sus repercusiones en, no solamente en el goce y disfrute del tiempo libre sino también en general en el bienestar psicosocial y obviamente en, en la salud mental. Es una investigación mixta porque también hay resultados de, de investigación cualitativa, sobre todo entrevistas, entrevistas semiestructuradas que contrastan eh, fehacientemente, ostensiblemente, con los resultados cuantitativos. ¿no? De repente yo me analizando, haciendo análisis previos eh, es de, la, de las estadísticas, de, por ejemplo, de bienestar psicosocial, yo decía que bueno, que se fueron a Estados Unidos, ¿no? Sí, este, pero haciendo entrevistas semiestructuradas me daba cuenta de algunas situaciones de los de los paisanos que viven allá en Estados Unidos. Muy bien, pues es un libro que, que tuve el, el, el placer de, de leer para achicar para el contenido y bueno, pues hace reflexionar mucho sobre nuestros estilos de vida y, y nos pone a pensar, sobre todo en tiempos de pandemia. Muy bien amigos, pues he aquí este, este libro. Si están interesados en adquirir una copia, pónganse en contacto por nuestra página de Facebook, Programa Editorial Was, y les haremos llegar el link con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias este, a ustedes por el Gracias.